Así llegué yo a la vida, crecí junto a mis hermanos, y un día como cualquiera, dije viejito, me va La primera y única vez que le he dicho a mi padre. Eh, bueno ya me voy de la casa ya, ya, ya crecí ya todo ya estuvo bien muchas gracias por todo maravilloso pero, pero ya tomé la decisión de, de independizarme recuerdo que mi hijo me dice me dijo cuando quieras las puertas de la casa están abiertas ¿no? y, dije, pues, eh, y ahí están <risa> pero ya, ya tocaba irse De pronto, una niña con sueños y novedades, pero se fue un día lejos. La canción está signada por la naturaleza migrante que tiene el ser humano. Mucha ¿no? o sea, gente en el mundo este, tenemos siempre a alguien que se ha ido y a veces ese alguien es importante. ¿no? Bienvenidas allí donde hubo llegadas. Y pronto habrá una partida De idas y vueltas, claro, que hemos sabido Y esa canción que da nombre al disco eh, Tiene esa, ese sello de ese disco Creo que apenas un par de canciones no hablan de eso Todas las demás de alguna manera hablan de Adiós y bienvenidas Todo, todo